Sean bienvenidos todos a mi primer gameplay eh, Soy Kota Hidiki, en Hideki Aquí en mi primer gameplay De un videojuego llamado Five Nights at Freddy's 2 eh, Muchos ya han de conocer el juego Así que supongo que no tengo que por qué Este No tengo por qué explicarles Cómo va a ser el rollo, ¿no? Eh, eh, eh les voy a, no les voy a mentir, ya lo he jugado, o sea ya lo jugué anteriormente, de hecho hice muchos fails pero no, no me salieron <risa> eh, Espero que ahora sí me salga, Lo estoy jugando desde cero Les digo la verdad que este juego, a pesar de que ya lo he jugado me he sacado unos sustos macizos Entonces os pues voy por mi primera noche, ¿no? A ver cómo me va che, ¡Qué miedo! Ni siquiera porque es de día Anoche tuve pesadillas con este mendigo juego Pero bueno Five Nights at Freddy's <risa> Aunque se me hace extra... Perdón <risa> Se me hace extraño el... el, el... El hecho de que el juego eh, sea, o sea, bueno, para muchos el, el, el juego, si ustedes lo ven, es en una pizzería, ¿no? Y para muchos nuestra infancia siempre ha sido estar en una pizzería relacionando nuestro cumpleaños. <ríe> Pero uh, esta chica es la que más me da miedo. Aunque okay, bueno, no creo que haya tanto movimiento en el primer nivel. Bueno, la vez pasada que lo jugué, mierda. Room 3, ton, A ver, pues a ver a quiénes se mueven. Aunque okay, quienes tengo que cuidar son a estos tipos. Que pues se supone son los que van a empezar en el primer nivel, ¿no? Más me da miedo es que me aparezcan aquí enfrente. Pa pa pa pa ta, tam. Ya me estoy mareando del miedo, ay, ay, güey. Una de la mañana okay. Ya empezó la musiquita rara Se quiere decir que alguien se está moviendo Who's moving? Who's moving? Who's moving? Who's moving? ¿Nadie? Quien más me da miedo es el de Foxy, wey Foxy! ¿Qué es el de este, güey. El de este, pero el rojo El 1 de la mañana No se ha movido nadie Tranquilo, música Ok, mejor me asico Porque ya el sonidito Me está perturbando ¡Es la primer noche! No se movió de nadie A se va a, a alguien y me va a espantar Son las 6 de la mañana Tranquilito, tranquilito ¡Puuuut! ¡Eso me sonó! ¡Feo! Pero... Sé que Bonnie se movió Eh, sí pero se escuchó reculero, Wey Tranquilo, tranquilo, ¿Okay? no hay nadie aquí enfrente. Es que lo que es esto no me... que hay alguien aquí enfrente. De la mañana, 2 de la morning. Ahí estás, güey, todavía. Bestia, chica, it's moving. Oye, pero. Aguanta, ¿qué pedo? ¿Se supone? Le... ¡Eh! ¡Hijo de perra! ¡Oh! No hay nadie enfrente, pero. Ok, bueno está aquí, pero chica sigue aquí Ella se movió ¡Qué <ríe> ¡Quítate! Ok, chica está aquí ¡Ay, güey, ¡Son las tres apenas! Ok, ese güey se regresó a ese lugar Ok ¿Eso es bueno? Aunque no tan bueno ¿Aquí está chica? Ay, te por favor, largate ¡Chica, mames. No vale. Chica, chica, chica, chica, largate, largate, lárgate, ¡Ay, por favor, vete! 쎈대 <웃음> 벌바보 Se fue. ¿A qué? Eso está bien pinche cerca. Por favor, ya. No, no, no. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, sí, ya. Oh, wow. oh, no oh, que... no se sí, esos sí, <laughs> No. no, no quiero saber Chica, tú me haces Perder el Es que yo no sé cómo Mouse, no empiezas a joder mi... Bueno, por cierto, mi mouse tiene pequeños problemitas Ay, No, en este segundo Es que en el yo no sé No puedo pasarlo al segundo nivel la segunda noche ¡Ya lo he intentado! Está más ojete Ay, qué game oí Me perturba ese pinche sonido sigo espantado del otro, no lo voy a lograr, sé que no lo voy a lograr, ya me estoy, ya me estoy asustando. Por favor P Ay no man Ay no, ¿en serio? No, no, no ¿Dónde está? Aquí está Bonnie Que te encontré. P no, no. Está bien. Fossi. No No, es chica. Chica la. Ok. ¿Es en serio? Dime chance, no por lo menos se creen! ¡Oh! ¡Oh, <tose> ¡Oh, <tose> ¡Oh, <tose> genial. ¡Oh! Chica, te pasaste de Fuck you, son of a mother bitch. Ugh. Ay, wey ok, voy a dejar este tipo para que me dé compañía porque el silencio me mata. Debería ponerme música tranquilita acá para para sentirme más acompañado porque uh, No mames. Ay, no. Ya me mareé. Fuck. Estoy mareado. Ya me mareé. Mierda, no no voy a aguantar. Es que uh, O sea, si chica tuviera no te haría tanto miedo, güey Pero no, se lo quita Y los ojos también, o sea ¡Qué mierda! Ok, no me voy a mover de aquí hasta que estos cabrones Uno de estos güeyes se mueva Yo sé que va a ser Bonnie Sé que te vas a mover tú, güey No me engañes Quita estamos en la mañana Ok ¡Ay, no! Yo queriendo cuidar estos güeyes y ya se movieron. Genial. Uh. Where are you, fucking bunny? I found you, bitch. Se me aparezca por aquí, es la una de la mañana, güey. No ha pasado ni una p hora. Bueno, nomás una. Ay, no. Ay, no, tú no. Maldito mono de tu madre. Ok, Chic, Mira, ven, o sea, fíjense. Ah, con... No, no, no, no, no, no ah. Ok, los más objetos están ahí enfrente Weis Verga, chica, está enfrente de mí ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Ay no! ¡Qué esa madre! Hasta aquí no me voy a dejar este pinche video porque... ¡No! Oh. Oh. Es una... ¡Está bien cabrón, güey! ¡No, no! <risa> espero poder terminarlo, en serio. ¡Ay, güey, ya María. ¡Qué poco agua! <risa> ¡Es que güey, no m, o sea, Y ya, no hagas de aquí porque en serio estoy ahorita ya no aguanto, pinche miedo, gente. <ríe> Prefiero otros juegos a... bueno, tenía que escoger este, ¿no? El primero. Bueno, si les gustó el video, este denle like, bueno, manita arriba como quieran, suscríbanse, este y pues déjenme aquí en los comentarios Que otro juego quieren que juega Puede ser cualquier juego, no hay problema, si sea este juego random eh, algún juego de miedo también, no sé, PC, qué sé yo pero déjenme aquí abajo cuál juego, quién juega este, <ríe> por, favor, por favor, ya no me van a jugar este juego uh, bueno, si el, si el video este llega, no sé uh, cuántas reproducciones o likes este, lo voy a hacer una comparación y si sí, pues voy a seguirle pero, <ríe> en serio, yo no quiero jugarlo ya lo jugué muchas veces y aún así, pero bueno, ya, tan, fuera de tanto rollo. este, Si les gustó, denle manita arriba, si no, pues denme Kir. Igual, bueno, no hay problema, pero. Este. Ay, ay, ay. No, ya no quiero jugar. Ok, pues no, no. Bye, bye. No más.